Bueno, vamos a, vamos a continuar con la última sesión, que hemos llamado sesión de clausura. Como habrán visto, hicimos una modificación, porque pensamos que para seguir con la dinámica del Congreso de contrastar, de debatir y de discutir, pues le propusimos al señor, señor Botti que debatiera, discutiera y, y contrastara y hemos invitado, pues también al profesor José Andrés Gallego para establecer luego, espero que nos dé tiempo a ello antes de la comida, pues luego un debate, un contraste sobre lo que es el último tema que vamos a abordar ¿eh? de, para, para la clausura de este congreso, que es sobre el impacto que tiene en el catolicismo la guerra, en el catolicismo español la guerra civil española. Para ello pues tenemos aquí a mi izquierda al profesor Alfonso Botti que es catedrático de Historia Contemporánea en el Departamento de Estudios Lingüísticos y Culturales de la Universidad de Módena y Reggio Emilia, un nombre para una tarjeta de visita <ríe> extenso, que es además eh, director de una revista que se llama España Contemporánea, pues con lo cual ya vemos sus intereses por nuestro país, centrado en la historia del catolicismo, de los nacionalismos, del, del antisemitismo, de la historia política e, italiana y española más reciente, y por citar publicaciones últimas que están relacionadas con, con el, el tema de nuestro Congreso, pues tiene un libro de, de este mismo año, Luigi Sturzo en la guerra civil española, perdón, en italiano, más o menos era así, ¿verdad? Y que eh, uno dio unos años antes, Católicos y Patriotas, Iglesia y Nación en la Europa de Entreguerras, publicado en el 2013 con colaboración con Friciano Montero y Quiroga, y La, la Icita de catolici Francia, España y e Portugal Sul Declinare, Dil 20, 20 siglo, o sécolo, que está publicado el año 18. Y a mi derecha está el profesor José Andrés Gallos, que es de historia contemporánea, ha sido de la UNED y de Cádiz, y es profesor del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue rector de la Universidad de, de Católica de Ávila, es miembro de varias academias de historia, la portuguesa, la, la de las buenas letras, la española, la mexicana, etc. Y que, bueno, por citar obras que le, que le tienen aquí sentado, pues él publicó los volúmenes, los 13 volúmenes del archivo Goma de la Guerra Civil, que los publicó el CSIC. Luego con Antón Pazos, un libro que fue muy conocido en el año 99, La Iglesia en la España Contemporánea. Y un poquito antes, un, un, un libro que tiene por título interrogativo Fascismo o Estado Católico, Ideología, Religión y Censura en la España de Franco, del año 37 al 41, publicado en el Encuentro, y bueno, y bueno, no quiero tampoco alargarme más. Luego tiene ha colaborado, voy a citarlo porque ha colaborado con nuestra universidad ¿eh? sobre el mundo de la ciencia, el mundo la ciencia y la libertad en el Islam entre nosotros, que publicó en, en un libro coordinado por, la, la, por Francisco Javier Gómez Díez que está por aquí y Almudena Hernández Ruiz Gómez, en, bueno, un poco en homenaje a Mario Hernández Sánchez Barba, ¿eh? Eh, que se publicó en esta casa este mismo año. Y sin más, pues le doy la palabra al profesor Alfonso Boti para que ponga el tema. Ah, ya está. Eso, así. Así, ¿no? Buenos días, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a los profesores Javier Cervera y Ángel Bamonte por su invitación a este congreso, que por lo visto se, es un congreso importante por el melance historiográfico que supone a los 80 años de la Guerra Civil. En segundo lugar, decir de entrada que quizá sea justamente el tema de los católicos y de la Iglesia aquello que menos ha entrado a formar parte de la historiografía de referencia sobre la Segunda República y la Guerra Civil. Y ello a pesar de algunos estudios solventes y de la documentación a disposición de los historiadores. Es más, las referencias a los mejores, en mi opinión, estudios sobre el tema que se han publicado en 95 y en 2000, me refiero a lo de Para ganar la guerra, para ganar la paz, del jesuita Alfonso Álvaro Bolado, o La pólvora del incienso del benedictino Hilary Lager, quizá el segundo por acentuar el papel de Cataluña debido a su catalanismo, no han entrado y a menudo no se encuentran en la bibliografía de los trabajos sobre la eh, la guerra civil. Eh, lo mismo ocurre con las recopilaciones de fuentes primarias publicadas, algunas de ellas desde hace muchos años. Me refiero al archivo de Vidal y Barajer de los años de la República, al cual se han añadido unos tomos sobre los años de la, de la guerra. Me refiero sobre todo a la, ya hacía referencia a Javier, a los 13 tomos del archivo Gomá, eh, ...publicado por el Consejo, editado del profesor Andrés Gallego de Anton Pazos... ...y también mmm, falta referencia a toda la documentación procedente del Archivo secreto Vaticano... ...a partir de la cual se han desarrollado eh, diferentes investigaciones... ...y además eh, que están publicadas por un monseñor que eh, está publicando sistemáticamente la documentación vaticana una documentación extraordinaria, inversamente proporcional, inversamente proporcional a la relevancia de sus introducciones, que siguen siendo muy apologéticas, muy poco críticas de la documentación que publica. A lo, anteriormente dicho, tiene, lo anteriormente dicho tiene, en mi opinión, una explicación sobre la cual no me voy a detener por haberla repetida en diferentes ocasiones, que se puede resumir en una actitud cultural, típica reacción a los 40 años de clericalismo franquista, de secularización, de lo que yo llamo secularización de la historia de España. Es como si, para demostrar que la historia de España no había sido historia eclesiástica, según la fórmula clásica de Calvo Serrer de 1953, que es la, la quinta esencia del nacionalcatolicismo, los historiadores se hubiesen empeñado a escribir una historia de España laicizada, pasando por alto el papel de la Iglesia y del catolicismo. Hay muchas pruebas de ello. Basta recordar que en el volumen dedicado a la, guerra, a la Segunda República y a la Guerra Civil, de Espasa Calpe, no hay ni tan siquiera un párrafo sobre la Iglesia y sobre, sobre el catolicismo. A la luz de las fuentes que acabo de señalar y de mis propias investigaciones, intentaré desarrollar, desarrollar por puntos correspondientes a otra tantas tesis interpretativas mi intervención. Hay que encajar los acontecimientos españoles de los años 30 en la visión que la Iglesia de Pío XI tenía de las naciones católicas y del proyecto de cristiandad un proyecto político-religioso de recatolicización de la sociedad y de confesionalización de los estados, elaborado a lo largo del siglo XVIII como respuesta a la Revolución Francesa. Desde su punto de vista, de punto de vista del Papa, estaba bien que hubiesen partidos católicos donde los había para defender los intereses católicos, Alemania, Bélgica. Pero no era imprescindible. En su ausencia, la tarea de catolicizar la sociedad correspondía a la acción católica. No es casualidad que Pionce sea el papa de la acción católica. Con que los, reg los reg regímenes defendiesen la Iglesia y sus derechos, el matrimonio canónico, la libertad de enseñanza, la enseñanza religiosa, leyes correspondientes a los dogmas católicos, la Iglesia se amoldaba a ellos. Es lo que pasó en Italia, donde el Partido Popular de Sturzo, de hecho, fue suprimido antes que por el fascismo, por la voluntad de Mussolini, y del Vaticano y del Papa, en aras del concordado, que luego se firmó en 1929, y Sturzo se fue al exilio en 1924. ...y volvió a Italia en 1946. Según esta línea de cristiandad y con relación a los partidos católicos... ...la Santa Sede actuó cuando en 1931 España se hizo republicana. Es de sobra conocido, y yo tardé mucho en enterarme de esto... ...que voy a decir, ahora me parece clarísimo, pero tardé mucho. De sobra conocido que la República no fue una mera forma de gobierno sino un proyecto político, democrático y laicizador. Sobre la laicización de la sociedad y del Estado coincidieron las diferentes, los diferentes sectores políticos que protagonizaron el cambio de, de, de régimen que formaron el gobierno provisional y que elaboraron la constitución de 1931. Se puede decir que el único punto en el cual coincidían era el anticlericalismo. Por lo demás, no estaban de acuerdo en prácticamente en nada. La Santa Sede actuó inicialmente acatando la República como forma de, de gobierno que podía admitir, siempre que garantizara los derechos de los católicos y de la Iglesia. Justamente por esta razón, inicialmente recomendó a través del nuncio a los obispos el acatamiento del nuevo régimen. Sin embargo, le costó mucho imponer su visión debido a la orientación monárquica del cardinal primado Pedro Sigura y de la inmensa mayoría de los obispos, del clero y de los católicos, que consideraban, estaban acostumbrados a considerar la monarquía como forma natural del gobierno de España. Es decir, que otra forma de gobierno era contra la naturaleza misma de España. Conocido es que algunas intervenciones clericales, la de Pedro Segura, por ejemplo, provocaron alborotos en diferentes lugares del país, ya en el mayo de 1931. Al mismo tiempo, el Vaticano inspiró y apoyó la formación de un partido que defendiese los intereses católicos, tarea de la cual se hizo cargo Ángel Herrera Orio, Oria, con Acción Nacional, y después con la CEDA, año después. Eh, fijaos en la D de CEDA. La D de, de, de CEDA está por derechas. El catolicismo español se autorepresenta como de derecha. ¿Mm? Y se representa a partir de este partido como defensor del orden social. Y, la, y los obispos dicen lo mismo, que quieren defender el orden social. Y defender el orden social es una opción política, nada tiene que ver con la teología, con Dios, con la Santísima Trinidad, que se ha citado muchas veces en, este, en el marco de este congreso. Es una opción política la defensa del orden social. Bien, por su parte, el gobierno republicano actuó inicialmente de una forma políticamente inteligente inteligente con relación a la situación ideológica, cultural y política de España. Puso a un católico en la cumbre del gobierno provisional, Alcalá Zamora, eligió a dos católicos como ministro de Gobernación y de Economía, Miguel Maura y eh, Luis Nicolau Dólver, y otro católico para elaborar el antiproyecto constitucional, Osorio Gallardo. Sin embargo, el triunfo socialista republicano en las elecciones de junio de 1931, fue interpretado por las dos fuerzas políticas ganadoras como un respaldo y una legitimación a seguir adelante en su proyecto laicizador. Vino entonces la constitución, con su separación iglesia-estado, y la constitucionalización de la supresión de los jesuitas y sobre todo una serie de leyes orientadas a eliminar la presencia de la Iglesia del espacio público hasta la ley de confesiones y congregaciones religiosas de mayo-junio de 1933. La Santa Sede, a pesar de la separación Iglesia-Estado en la Constitución, a pesar de todos los conflictos con el gobierno republicano, la negativa del gobierno a que el primado seguro volviese a España, la expulsión del, del obispo de Vitoria Mateo Mújica, a pesar de, la, de las presiones que ejerceron monárquicos, carlistas e integristas ante la curia romana, que fueron muy fuertes, defendió el posibilismo de los católicos con relación a las formas de gobierno y apostó por una reforma de la Constitución. Sin embargo, hay que achacar a la Santa Sede la responsabilidad de dos decisiones que tendrán consecuencias dramáticas. La primera, el fracaso de la negociación para llegar a un modus vivendi con la República, incluso cuando gobernaban las derechas entre 1934 y 1935. Nunca en la historia de España del siglo XX había habido un jefe del laicato católico disponible a negociar, Ángel Herrera Oria, un nuncio disponible a negociar y un cardinal que actuaba como cardinal primado que era eh, Videl, Vidal y Barraquer, disponible a negociar. Pero la actitud de la Santa Sede fue la de apoyar, segura, el bando integrista. Y el proyecto de eh, Modus Vivendi fracasó. La segunda eh, responsabilidad que creo se pueda ah, achacar a la Santa Sede fue el nombramiento de Gomá como arzobispo de Toledo en 1933 y por consiguiente como primado de España, en lugar de Vidal y Barraquer, que por su catalanismo resultaba a los ojos de Roma y del nuncio Tedeschini, que había hecho una visita apostólica a, los, a, la, a toda la diócesis catalana en 1928 y que se han publicado todas en los últimos años, se valoraba poco de fiar al, desde los años de la dictadura primo riverista a Vidalio Barraquer. Entonces nombró Vida, eh, Goma. Pio XI... Otra pista, estuvo obsesionado por el comunismo. Eso habrá es conocido. En 1932, junto a la institución del Secretariado Especial sobre el Ateísmo, lanzó, a través de los anuncios, una encuesta mundial sobre la situación del comunismo y su propaganda. Y una segunda petición para recibir informaciones al respecto lanzó a principios de 1936. El segundo informe sobre la situación española llegó en Roma a finales de junio de 1936. Lleva por título Avances y estado actual del comunismo en España. Está fechado 20 de mayo y facilita un análisis pormenorizado de 80 folios mecanografiados, de, no del comunismo, ...sino de toda la izquierda española, ahí no hay rojos, hay la izquierda socialista, la derecha socialista, los comunistas, la liga ateas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy analítico. El documento acaba con una afirmación de extraordinaria relevancia que ahora voy a leer, son cuatro líneas... ...en la cual se dice que el marxismo carece todavía de organizaciones robustas, no tiene armas bastante ni dinero... Ni ha empobrecido, suf, empobrecido suficientemente la, burgu, a la burguesía, ni ha conquistado la clase media, ni ha minado al, exer, al ejército, ni se ha constituido aún esa guardia republicana que, sin ser socialista, les libres de la amenaza de aquel. Ni ha socavado suficientemente el pequeño ahorro. Se están, sí, preparando. Pero una confianza, una confianza racional en Dios y en España induce a pensar que lleguen tarde. Lo anteriormente he dicho para demostrar que incluso la Santa Sede supo que la revolución preventiva contra la revolución programada para el 20 de julio era una, ahora se dice, una fake news, una, una noticia falsa que fue utilizada solo después del fracaso del lanzamiento, es decir, cuando de, de, del golpe se pasó a una guerra civil, y ya diré por qué. Cuando fracasó el golpe y estalló la guerra civil, la Santa Sede quedó sorprendida, asustada, sin saber inicialmente la actitud que tenía que adoptar. Lo demuestra el seguimiento del conflicto en las páginas del Observatorio Romano, donde a partir de finales de julio empiezan a publicarse noticias sobre las violencias contra el clero que el órgano oficioso de la Santa Sede atribuye a los comunistas. Má, eh, más aún lo demuestra de una forma incuestionable el silencio del Papa hasta el, el 14 de septiembre. Pero el 6 de agosto, los obispos Mújica de Vitoria y Lechea de Pamplona publicaron una instrucción pastoral en la cual se condenaba la actitud de los vascos partidarios de la República, y esta fue la primera intervención pública por parte de obispos españoles sobre la contienda. El texto, pero, fue redactado por el cardinal Gumá, que de esta forma anticipó en más de un mes la postura del Papa. Además, la instrucción pastoral fue radiada por las emisoras del Bando Nacional, transmitiendo la sensación de que la Iglesia estaba con el bando sublevado Y así, por ejemplo, lo entendió el ministro garcía el 8 de agosto, cuando escribió al embajador ante la Santa Sede, Luis de Zulueta. Mientras tanto, la noticia de las violencias contra el Cerro aumentaban. Fueron violencias horroríficas que se puede explicar, no justificar, por supuesto, con la rabia acumulada contra la Iglesia a lo largo de muchas décadas, y de esto hemos hablado en estos días. Al enterarse de las violencias contra el género, el Vaticano actuó en dos direcciones. Públicamente en el Observatorio Romano con artículos del director que dirigiéndose genéricamente a los comunistas les pidió de decir que aquello no era el comunismo. O dicho de otra forma, que si, era, si no era el comunismo que tenía que decirlo, que el comunismo no, no tenía que, mat que matar a los curas, que tenía que decirlo. Y la segunda fue la vía diplomática, dirigiéndose al embajador ante la Santa Sede, Luis de Zulueta, para que pidiese al gobierno republicano la condena de las violencias contra el clero y la adopción de medidas para proteger el clero, los lugares de culto, los edificios eclesiásticos. El 7 de agosto, Zulueta escribió a Barcía, ministro de Estado, es decir, de exterior entonces, referencia de Barcía, escribió, comillas, Actitud vaticano, que era reservada y prudente al comienzo de la rebelión militar, está ahora en términos graves para intereses república. El ministro de Estado, García, respondió a Zulueta una primera vez, el 8, de una forma muy evasiva, comentando la intervención por radio del, de Olaichea y Mújica, eh, diciendo esto tópico de los curas que tenían fusiles, etcétera. Entonces Zulueta volvió a escribirle diciendo mira que tienes que dar una respuesta porque no piden algo concreto, o sea que el gobierno condene la violencia contra el clero y se asuma la responsabilidad de defender las instituciones eclesiásticas y por fin García se entera que eso es el punto, y contesta diciendo que sí, que el, el gobierno de los se compromete en defender, etc. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha perdido mucho tiempo. Esta respuesta llega el 10 de agosto, el mismo día, 10-11 de agosto, en la primera página del Observatorio Romano está un artículo que dice Hemos «Todo el mundo nos está preguntando que cuál es la actitud de la Santa Sede con relación a lo que está pasando en España». Hemos pedido al embajador y al que el, el gobierno republicano contestara algo y, todo, y no nos ha contestado, porque la respuesta llegó en, en, el mismo, en el mismo momento. Hay que interrogarse sobre la actitud de García y su infravaloración del problema, pero eso es otro tema, es un tema muy interesante, o sea, se habló en una de las ponencias anteriores de la... De, de, ...de la visión internacional que se tiene de la guerra civil española. La guerra civil española es una guerra, lo sabemos, lo sabemos todos, que es una guerra de propaganda, una guerra de ideología... ...una guerra de interpretaciones, no es solo la que se combate con los fusiles. Y es una, una guerra en la cual la opinión pública a nivel internacional tiene un valor importante, es un combatiente añadido. Mi valoración es que eh, la, la, el gobierno republicano se enteró muy tarde de esto, muy tarde, muy tarde, cuando ya era demasiado tarde... Eh, unos días después de la publicación del Observatorio Romano de la Noticia que el gobierno republicano no había contestado, llegó al secretario de Estado Pacelli el primer informe con fecha 13 de agosto de Gomá sobre la situación española. Es un informe que no está redactado para informar, sino que está redactado para convencer. Para convencer. Y en este informe, se hace referencia a una sublevación militar, a una, sublevación, a una revolución comunista documentada por documentos que tienen los, los, los sublevados, que tenía que estallar el 20 de, agosto, el 20 de julio, ¿eh? o sea, dos días después. Con todo, a lo largo de todo el mes de agosto, el Papa no habló de la situación española. La nueva, la nueva documentación vaticana, concretamente los apuntes de Pacelli, entonces el secretario de Estado, los apuntes de la audiencia que tenía con el Papa, Pacelli hablaba con el Papa todos los días, casi todos los días, y al salir, o mientras estaba ahí, apuntaba los temas que habían tratado. Entonces es una documentación interesantísima. Esta documentación ha permitido averiguar las dudas y los problemas que tenían. Inicialmente el Papa pensó en abordar la cuestión a través de una carta al secretario de Estado, que hubiera sido publicada después, de la cual tenemos tres borradores, a los cuales se suma un artículo destinado al Observatorio Romano. En todos ellos, entonces en los cuatro documentos, los tres borradores de la carta y el artículo del Observatorio Romano, se aparece una... Apelación a la oración para el cese de las hostilidades, el cese de las hostilidades. En el último borrador, el 28 de agosto, en alta derecha, ponen eh, suspendido por decisión del pontífice, porque el pontífice ha entrado en la, en la persuasión, que va a, a, a abordar el tema español en la audiencia que va a tener con los refugiados eclesiásticos españoles de Castel Gandolfo del 14 de septiembre. Entonces renuncia a esto, pero no es una renuncia solo al medio con el cual tomar postura, es eh, un cambio sustancial de contenido. Porque en el discurso del 14 de septiembre el Papa hace una opción clarísima, clarísima, envía una bendición particular a los que se han comprometido en la defensa de la religión y de la iglesia y reza, cuidado, no por el cese de las hostilidades, sino porque el, el, el arco iris de la paz vuelva, a, a, a, a, eh, vuelva sobre el, el cielo de España. Y la paz que vuelve sin cese de las hostilidades es una paz que llega porque uno de los dos bandos ha ganado. No hay ninguna posibilidad de interpretación diferente. Y entonces los papas cuando decían algo se lo pensaban 15 veces, ¿eh? y se lo consultaban con todos los ayudantes, teólogos, etc. Ahora ya es otro tema, pero estamos hablando de un texto que además está traducido al español y entregado a los 500 eclesiásticos. ¿Eh? Y entonces ha habido un cambio radical. radical Este cambio radical, ¿por, ¿por qué se ha producido? Bueno, hay que hacer hipótesis. Yo tengo apuntadas cuatro causas. La primera es que la violencia contra el clero, que siguen y aumentan, y además son, tes, llegan con testimonios directos, porque los eclesiásticos llegan a Roma, cuentan lo que ha pasado y eh, eh, transmiten informes, parte de los cuales están publicados en el Observador Romano. Primera. Segunda, la tardía respuesta del gobierno republicano, que no se enteró de la importancia que tenía. Tercera, la situación de Barcelona, donde los anarquistas habían casi el control de la situación, Cuarta, el hecho de que por fin los comunistas, digo por fin porque el Observatorio Romano ve comunista desde el principio por todos lados, ¿eh? cuando los comunistas seguían siendo cuatro gatos en julio de 1936. ¿eh? La, la fuerza del comunismo en España la traen los militares que se sublevan, esto está clarísimo. Cuarta, entonces, cuarta explicación, el hecho de que... Los comunistas entran, algunos comunistas entran en el gobierno de Largo Caballero a principios de septiembre. Esto supone un cambio de actitud, así que desde el 14 de septiembre el Vaticano quedó vinculado a la actitud que había adoptado y que por consiguiente le impidió promocionar y también adherir a las propuestas de mediación franco-británica para una solución negociada del conflicto. La iglesia se puso en plan beligerante. La iglesia española, sin lugar a duda, la iglesia de la Santa Sede con más matices, pero apoyando esta. ¿Eh? Apoyando no, no en todo, no siempre, resistiéndose a veces, pero sustancialmente apoyándola. Mientras tanto, había empezado a circular otra eh, noticia falsa. Que era la de la contrarrevolución preventiva, o sea, los militares se habían sublevado para evitar que estallara una revolución comunista el 20 de. Muchos historiadores han hecho hincapié en el hecho de que los militares rebeldes no hicieron al principio referencia a la defensa de la, igle, de la Iglesia en sus proclamas, en los proclamas desde el 17 hasta el 23 de julio, sus primeros proclamas. Es muy llamativo que en los proclamas de los militares rebeldes no aparezca ninguna referencia al complot comunista. Cuando, si no, en ese preciso momento hubiera sido útil sacarlo a relucir para justificar y legitimar el alzamiento, si no lo hicieron, es porque no había ningún complot comunista y sobre todo porque los documentos sobre los que se basaba la idea del complot comunista habían sido denunciados como apócrifo por la, la claridad el 30 de mayo, el periódico de Largo Caballero, el 30 de mayo había publicado en primera página, mira, mira lo que dice que vamos a hacer, ¿no? esto es ridículos, porque además son, son documentos ridículos, apócrifos malos, no sé cómo decirlo. Sartworth ha escrito un, un ensayo magnífico sobre la historia de, esta, de estos apócrifos que publicó luego junto a otro artículo en los eh, lavados de cerebro de Franco, ¿no? que salió póstumo además. Entonces, si, lo, si los eh, sublevados no utilizaron esta, esta, esta, esta carta, es porque no se podía utilizar, porque estaba quemada, no sé, era, como se dice en, en castellano, papel mojado, ¿no? Pero el problema es, ¿por qué luego se vuelve a hablar del complot? Porque no lo, no lo sacan los militares al principio, se saca a principio de agosto, o sea, 10, 12 días después. De entre los primeros, Kay Podellano en una entrevista a paris Suar el 6 de agosto. Eh, yo, he llegado a la convicción. Que es el artífice de la recuperación de esto, porque lo dice en el informe del 13 de agosto, lo dice en la pastoral de noviembre, lo dice sobre todo en la carta colectiva de julio de, de, de 37, es Goma. Es Goma que recupera esta, esta fake news de la, de la revolución comunista. ¿Y por qué? Porque hasta aquí es lo que dice Sotworth. A partir de aquí lo que dice Alfonso Botti. ¿Eh? Si parvaliche. Eh, Goma se encuentra en una situación muy complicada. Porque su tema, su gran tema, su gran problema, su gran objetivo es convencer a la Santa Sede. Eso es. El... Y una cosa es convencer a la Santa Sede con relación a un alzamiento. Otra cosa es convencer la santa sede con relación a una guerra civil. Entonces, la, eh, la, eh, aquí entra la, la, la moral, la historia, la teología, la moral católica sobre la, el mal menor, fundamentalmente. Entonces, hay un gobierno eh, malísimo que ese republicano que quiere borrar la iglesia, esto legitima un alzamiento. ¿Mm? Porque el alzamiento es un mal menor, una sublevación es un mal menor con relación al mal mayor representado por un gobierno que está laicizando. ¿Está claro? Pero si el alzamiento se convierte en una guerra civil, el mal menor se convierte en mayor y hay que cambiar. Hay que proporcionar el juego entre mal menor y mal mayor. Porque una guerra, para que sea justa, la teología católica le cuesta mucho admitirlo. Entonces solo se convierte en un mal menor si el mal mayor es el la revolución comunista. Una revolución comunista que estaba detrás de la esquina, que tenía que estallar dos días después del alzamiento y luego a lo largo de los meses, al final, en la carta pastoral de, de julio de 1937, dice que tenía que sellar casi a dada cierta. O sea, que me parece un simorón, porque fue dada cierta, no es pues casi, ¿no? Pero además sigue hasta la pastoral de, de 37. A pesar de todo lo que estoy contando, en la Santa Sede había una pluralidad de orientaciones con relación Seguía habiendo con relación a la guerra civil española y a la postura que había que adoptar. Porque en Roma, la curia romana, llegaban las voces de los, del clero vasco y del clero catalán, que tenía otra visión de la guerra civil. Y llegaba la visión del clero catalán y vasco a través de dos personalidades eminentes, Mateo Mújica, obispo de Vitoria, y... Vidal Ibarraquer, cardenal catalán. Esta no es una sensación, es un hecho. Goma va, está en Roma en diciembre de 36, la primera vez que va a Roma desde, desde cuando ha empezado la guerra civil, y anota en el, en el diario, dice bien quien afirma que la guerra civil se combate en Roma. Y que en España se combate la internacional. ¿Eh? Eso quiere decir que se, se encuentra en una situación en la cual eh, obispos, cardenales, eh, eh, eclesiásticos de la Curia Romana tienen actitudes posturas diferentes, diferentes. Que supone un fracaso para la visión que tiene, que tiene Gomá. Su objetivo es lo de convencer de convencer ahora que la guerra, que se trate de una guerra justa, que Franco no es un santo, pero se puede, está a camino de santidad, y, eh, y eso le fastidia mucho, le fastidia muchísimo. En todo caso, la estancia de Goma en Roma es un éxito, desde su punto de vista. Es un éxito porque es, se marcha de Roma con el, el cargo de, eh, de representante confidencial de la Santa Sede ante, ante Franco. Y porque el 17 de diciembre, la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios, 17 de diciembre, prácticamente avala, valora la lectura, la interpretación de la guerra civil por parte, por parte de Gomá, incluido incluido el, el, la revolución comunista que tenía que estallar el 20 de julio. Que sea un éxito lo demuestra el, el marqués de Magaz, que actúa como agente uf, u, no oficial, oficioso del gobierno, de, del gobierno de Burgos, que escribe, eh, a, a, con relación al trabajo de Gomá, en cuanto se refiere a rectificar errores respecto al origen, desarrollo y tendencia del movimiento militar en España, Cerrada, las comillas, ha sido un éxito. ¿Eh? En Vaticano, Gómez insistió, ahora y a continuación, sobre dos otros objetivos: una condena del nacionalismo vasco y el reconocimiento oficial del gobierno de Burgos. El primero, el primero no lo consiguió nunca, el segundo lo consiguió en primavera de 1938. Así que a partir de eh, diciembre de 1936, Gomá actuó bien como representante de la Santa Sede ante Franco, bien como intérprete de Franco ante la Santa Sede, según el principio, de hecho, de una doble fidelidad. Tedesquiri, que por haber sido nuncio en España, haber sufrido la oposición de los integristas durante su larga anunciatura, conocía bien a Gomá, le apodó de abogado del gobierno de Burgos. Esto queda en las actas de la reunión de la Congregación de los Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios del 14 de junio de 1937, abogado del Gobierno de Burgos. Eh, el problema vasco, conocida es la importancia central que tuvo, concretamente a, a lo largo del primer año de la guerra. Temo que voy muy mal de tiempo, ¿verdad? Muy mal de mal, cuánto? ¿Cuánto mal? Dime. Cuando, buscando el final. Sí, buscando el final de cuánto? Pues, entre 5 y 10 minutos, ¿puede ser? 10. Bueno, pero me interrumpe ya cuando llego. Muy bien. Eh, la actitud del Partido Nacionalista Vasco y del clero que la apoyaba obsesionó con la misma intensidad tanto a Franco como a Goma. Y la razón es muy sencilla. La opción del Partido Nacionalista Vasco en favor de la República. Denunciaba la falsidad, falsificaba el esquema interpretativo de la cruzada, puesto que los católicos no estaban todos en el mismo bando. Conscientes de esta implicación, los dos, Franco, Gomá, con el apoyo del Vaticano de la Santa Sede, no cambiaron el esquema, sino que intervenieron sobre la realidad para que la realidad se adaptara al esquema. ¿Cómo lo hicieron? Presionando al Partido Nacionalista Vasco, para que se distanciara del Frente Popular. Esa es la historia que empieza en septiembre, octubre de 1936 y acaba con la rendición de Begoña de, de, del verano del, de 1937. ¿Eh? No me voy a detener más sobre esto. El problema vasco está vinculado también al tema de la Carta Colectiva de, de 1937 por tres razones por qué la anomalía vasca alimentaba en algunos ambientes del catolicismo internacional una actitud poco favorable al bando franquista, sobre todo después del bombardeo de Guernica, que supuso un salto en la orientación de la opinión católica internacional con relación a la guerra civil española. Y por qué, justamente a partir de la petición de Gomá al Papa de una condena de la actitud del Partido Nacionalista Vasco, a partir de esta petición que se desarrolló la idea de un documento colectivo que orientara el catolicismo internacional, porque esa es la finalidad de la Carta Colectiva. Como se ha visto, Goma había, a, a Goma le había afectado la falta de unidad de orientación de la curia romana y más allá en el catolicismo internacional, en particular, como se ha dicho después del bombardeo de Guernica. Hay prueba de ello a partir de su primera pastoral en tiempo de guerra, de noviembre de 1936, se titula El caso de España, y luego en su correspondencia está clarísimo el tema. Esta preocupación del primado era compartida por Franco. La entrevista que los dos hicieron el 10 de mayo de 1937 en Burgos lo demuestra sin dejar dudas. Franco le pidió explícitamente un cito escrito escrito que, dirigido al episcopado de todo el mundo, con ruego de que procure su reproducción en la prensa católica, pueda llegar a poner la verdad en su punto, haciendo al mismo tiempo obra patriótica y de depuración histórica que podía redundar en, la, la, en gran bien para la causa católica en el mundo. Goumard consultó a los obispos y al final escribió una carta que eh, se publicó, de la cual no voy a decir nada porque es de sobra conocida, pero voy a puntualizar tres datos muy, muy conocidos, pero hay que, hay que remarcarlo, el hecho de que Gomá no la firmó y otros obispos no la firmaron. Segundo, eso no se sabe, o se sabe menos. Hay una, una carta dirigida a, a Gomá en el archivo que antes se llamaba secreto y ahora se llama apostólico vaticano, una carta de Pacelli a Gomá en la cual dice, puesto que, no lo han firmado algunos obispos y sobre todo el cardenal, ¿piensa usted en renunciar a la publicación o posticipar esta, la publicación de esta carta? ¿Eh? Y luego arriba, en la alta derecha, dice suspendida, o sea, no enviada, la carta no fue enviada, pero Pacelli la escribió. ¿Eh? La escribió, eso quiere decir que el documento más importante de la historia del de, de, de de obispado español estaba a punto de no no coincidir con la visión que tenía la Santa Sede sobre el tema. ¿eh? Se podían hacer mucho más eh, considera consideraciones, incluso pensar que Pacelli ya sabía desde el principio que no la iba a enviar, pero, que no, pero, pero quiso escribir esto para que quedara en los archivos secretos Vaticano siempre. Hay que pensarlo todo, ¿sí? ¿eh? Eh, para que costara sus dudas al respecto. El hecho cierto es que la, que la pastoral eh, fue una ducha fría sobre todos los ambientes del catolicismo demócrata y liberal europeo que estaban diciendo que la guerra civil no era una cruciada, y sobre todo una cruzada y sobre todo que la, la iglesia tenía que desengancharse de la participación, de la colaboración y del apoyo al bando franquista. Acabo. Acabo. Acabo. Dejo a. Sí, bueno, acabo. ¿no? Acabo, seguro que acabo. Sí, eh, acabo. Acabo eh, con la última joya de De Gomá. No, no hablo de la, de Antoniuti, etcétera, etcétera. Pero De Gomá sí, porque ha salido en este congreso y es el problema de los mártires. ¿no? Eh, el problema de los mártires. ¿Hubo mártires? Sí. Eh, ¿Todos fueron mártires? No. ¿Mataron los, los curas por en odio a la fe y a, a, a, a, a la iglesia? Sí. ¿Lo mataron porque eran símbolos políticos de un poder a, clerical? Sí. Caben las dos. No se puede decir solo una. Caben las dos. El clero representaba el símbolo de un poder, el símbolo de un oscurantismo, el símbolo de, de la defensa del orden social. Eso lo dicen los obispos. ¿Eh? Eh, la, la, había una estratificación de clase social incluso en los seminarios. En los seminarios había los fámulos, que eran los pobres que estaban en seminario y servían a la mesa y comían lo que no comían, lo que tenían pasta. O sea, esta jerarquía, esta estratificación de clase es la realidad de los años 30. Entonces, el problema es... Hubo mártires, sí, pero también, hubo víctimas, sí, pero también cómplices de los carnífices a partir de ahí. ¿Eh? Acabo. cabo. Eh, antes de ayer hablé del, de, la, de, la, de, la, de la visita apostólica a los seminarios, llevada a cabo entre 36 y 33 y 34 por tres clérigos curas españoles. Uno, entre otras cosas, era Olaichea, el obispo de, de Pamplona. Esta visita a los seminarios sale un panorama desolador de la formación del clero español, que a la Santa Sede no suena nada nuevo, porque ya tenía esa idea del clero español, la tenía desde el siglo XVIII, desde la, divisa, la lucha carlista, etcétera, etcétera. Entonces, nada nuevo, pero un panorama desolador. Eh, me lo dejo porque... Se lo leo no acabamos quiero acabar un panorama desolador estos informes se discuten en la congregación de los seminarios que es lo que le corresponde a Roma en 1938 porque con la guerra civil llega a Roma en 35 35 36 se discute el 38 las actas están publicadas es sorprendente la actitud crítica polémica casi diría violenta de los cardenales de los que intervienen contra el clero español. Es alucinante, de verdad. Es alucinante porque coincide justamente cuando se sabe lo que, ha, lo que ha sufrido el clero español. Pero eso le da igual. Le da igual. Entonces, primero, la duda es que surge es, pero mataban el clero porque era un clero que se había alejado muchísimo del mundo popular en regiones que se habían completamente descristianizadas, como Andalucía, eso lo dicen clérigos, sociólogos, curas. ¿Eh? Entonces, la pregunta es más un poco retórica, pero no completamente. A lo mejor lo matan porque se han, es otra cosa con relación al pueblo, o sea, están es lejos del pueblo, ¿no? Esto es lo que entiende también, también Gumá que hace el milagro, el milagro interpretativo. El milagro interpretativo lo hace en el Congreso Eucarístico de Budapest de 1938, cuando interviene con adelante una foto de, de Franco eh, con los vasco nacionalistas que quieren también presentar la visión de España, pero la, quieren, inter, quieren hablar en euskera ¿eh? para explicar la situación de España. ¿no? Pero al margen de eso, Gomá habla tres veces, no sabemos lo que dice, sabemos lo que luego él publica de lo que dice, que me da igual, pero es más importante, y acabo con esto. El milagro interpretativo dice, y, y, y he de insistir en ello porque se nos ha desconocido y hasta se nos ha calumniado. Eh, Gomá conoce perfectamente lo que piensa la Santa Sede del clero español. No consta que haya leído el informe de la visita apostólica, pero... Ha hablado y lo sabe, incluso ha escrito algo que confirma esto. Cito, en el sentido que lo que está diciendo Gomá ahora, lo que leo ahora es lo que Gomá dice, que se dice del clero. ¿no? El clero español ha sido indolente, desconocedor de sus deberes, inadapto a su tiempo, debilitado por la molicie, no sé si existe esta palabra, existe, perfecto, molicie, de una vida cómoda, estas son las imputaciones que se han lanzado desde el, todo el mundo, hasta por quienes se llaman católicos. Y yo digo que no. Que si la clase sacerdotal de España hubiese sido todo esto, no contaríamos hoy tantos mártires como fueron los sacerdotes perseguidos a muerte. Ni se habría dado el ejemplo de heroísmo que pasmarán al mundo católico, cuando se conozcas. Entonces, borra esa, esa visión que había y dice que no puede ser porque de otra forma no podía ser tan mártir y haber dado la prueba de heroísmo que han dado. Y esto es lo que ha entrado el imaginario colectivo, incluso católico, pero no solo católico. Disculpar que me he largado mucho y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues ahora toca el turno. A... Bueno, pues tiene la palabra José Andrés Gallego. Sobre este eh, mismo tema. Muy bien. buenas tardes. La hora ya. Voy a intentar sujetarme. A media hora es que menos es, es difícil eh, conseguirlo, pero ya me doy cuenta de que, de que esto supone pedirles un, un esfuerzo, digamos, suplementario, quizá demasiado importante. Pero vamos allá. Bueno, primero, muchas gracias por, por la invitación a Esta casa y, y punto, no puedo decir más, porque 30 minutos antes sí, lo que antes sería eh, con gusto mucho más. Yo, lo que yo he preparado eh, se ha ajustado o se ha intentado ajustar a la pregunta, bueno, a la, la cuestión que era eh, la propuesta, creo, como, como eh, tema de esta sesión final, que era... La, los efectos o las consecuencias de la guerra civil en el catolicismo español. Por tanto, yo creo que es especialmente apropiado todo lo que ha dicho el profesor Alfonso Botti: eh, para intentar continuarlo, eh, por decirlo así, en lo que es yo querría hablar de la guerra, pero me temo que voy a intentar eh, cortar más y eh, llevarlo adelante en lo que son las eh, consecuencias eh, que, que suponen la creación de un régimen eh, católico o un régimen como el de Franco. Lo que supone en un catolicismo español, que cuidado, es un catolicismo como como sucede en tantos otros países, con unas peculiaridades y, por otra parte, con unas variedades extraordinarias. Por lo tanto, hacer digamos, una, una, un resumen de lo que son las consecuencias es prácticamente imposible. Haría falta una, un desarrollo eh, mucho mayor de, con, con muchísimo mayor, más tiempo y, y además eh, en gran parte basado únicamente en hipótesis, porque en último término eh, el catolicismo y, y aquí entro en un, un aspecto fundamental, el catolicismo eh, como tal, comoísmo, es un movimiento, digámoslo así, es un movimiento que consiste en seguir a Jesucristo, no descubro nada, pero con la particularidad de que el, el seguimiento de Jesucristo es el seguimiento de una biografía, digamos, ¿sí? de una persona que vivió hace dos años, que acaba mal, mejor dicho, acaba bien, pero termina como, como hombre mal antes de su resurrección, de tal manera que ese sacrificio final, se, de acuerdo con la teología católica, no es que se repita, sino que hace que toda celebración de la Eucaristía en la España de posguerra y en todo el mundo eh, católico, eh, se, de una forma absolutamente misteriosa, eh, se conecte con el, el único sacrificio, que es el sacrificio de la cruz. Bueno, ¿por qué hago semejante introducción de tipo teológica que dicen, no tiene absolutamente nada que ver con, con la guerra civil? Tiene que ver todo, absolutamente todo. Porque esos pobres curas, generalmente el clero diocesano de una procedencia humilde, ¿eh? muchos clérigos rurales, en una España en una España yo diría en una Europa paupérrima ¿no? pero desde luego incluido España esos clérigos rur rurales eh, eh, salvo con, eh, en un porcentaje que tendríamos que pensar que es mm, totalmente mayoritario todos los domingos, bueno, en realidad todos los días celebran la Eucaristía y creen que realmente eh, ellos convierten el trozo de pan y el trozo y el cáliz eh, el, el con el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Se entiende así que gente que no sabe suficiente teología, cuando le ponen ante un pelotón de fusilamiento, reaccione de las muchas maneras que reaccionó, porque una cantidad de... Eh, yo creo que me gustaría escribir eh, un libro que se titulase algo así como El arte de morir en la España de 1936, porque realmente la gama de, de actitudes eh, que adopta el clero es extraordinaria. Y, por tanto, tiene razón lo que ha dicho el profesor Botti, a mi juicio, en el sentido de que mm, los que mataban... A los sacerdotes, eh, quizá ni ellos mismos sabían en muchos casos en qué medida mataban por odio a la fe católica o mataban por odio a una realidad social que les afectaba, eh, que les afectaba hasta llegar al hambre, eh, como también afectaba a los, a, los, eh, a los que luchaban en el... A, los, a, a la gran can, cantidad de, de, de gente de procedencia semejante que luchaba en el bando nacional, sencillamente porque les tocó. ¿Mm? En este sentido, respecto a la guer guerra civil, solo querría hacer dos enunciados que no, no creo que tenga tiempo para eh, justificar. Creo que los tengo plenamente documentados. Primero, es una guerra entre bautizados. Atención. Es una guerra entre bautizados. Y recuerden aquello de que corrupcio óptima, pésima. Y eso no es eh, un, digamos, un mero enunciado sin más, sino que mmm, implica que el la gran mayoría de los que luchan en ambos bandos, por no decir casi todos, incluso aquellos incluso aquellos contrarios totalmente al, incluso a la existencia de la iglesia, tienen una formación cristiana. ¿Por qué? Porque la cultura occidental, entonces, eh, con mucha más fuerza que ahora, tenía unas raíces cristianas. Eso no vale de nada, ya lo creo que vale. Si ustedes van a las páginas del socialista, por ejemplo, ustedes no encuentran apenas artículos donde se hable de la dinámica de la lucha de clases y del hombre como un epifenómeno de la naturaleza, de las fuerzas productivas de la naturaleza, que es lo que había dicho Carlos Marx, sino que se habla de explotación, de justicia, de derecho, es decir, de valores que son netamente cristianos. Esto yo lo dije hace mucho, hace muchos años lo publiqué y, y a pesar de todo tengo que <risas> insistir en ello aquí. Eh, eso se manifiesta, y siento no tener tiempo para poner, para dar brochazos eh, que lo prueben, se manifiesta en el comportamiento de muchos de. Eh, los españoles y de las españolas de uno y de otro bando, de los dos, ¿eh? de los dos, o sea, les podría, vamos a ver, el famoso Ángel Rojo, el anarco-sindicalista que, que impidió que la matanza de Paracuellos y, y, y otras, otros conatos de matanza llegasen más lejos, el Ángel Rojo cuando empieza cuando expone sus, su forma de comprender el anarquismo, Perfectamente eh, se puede eh, traducir eso en términos cristianos. ¿eh? El ángel rojo acaba su vida besando un crucifijo. ¿Por qué se convirtió? No, bueno, no lo sé, no lo sé, sino porque un personaje del régimen le pidió que, que acabara, por el bien que había hecho, que acabara al menos besando un crucifijo. Y él le puso una condición, que es que se pusiera una corbata con los colores de la CNT. Y al día siguiente, era un hermano de Martín Artajo, si no recuerdo mal, que fue ministro de la... era un propagandista. Y al día siguiente se presentó con el crucifijo y la corbata en la CNT, de la, con el color de la CNT. Y... El ángel rojo dijo, lo que hacen estos, dijo un disparate, una, lo que hacen estos católicos para que uno bese un crucifijo. Un crucifijo. Esa escena, esa escena que acabo de decir, que puede ser para muchos de ustedes accidental, yo no lo creo en absoluto porque creo que toda la guerra y la posguerra estuvo tamizadas por escenas de ese tipo, eh, completamente si se quiere, de apariencia anecdótica, pero que revelan una actitud ante la vida, una actitud ante la vida de las dos partes. Esa es una primera, de la, eh, la primera cosa que querría decirles. La segunda es que eh, quizá mm, sea todo, todavía menos planteada, porque digo todavía porque lo de que eh, fueron, fue una eh, guerra entre bautizados creo que nadie lo ha tenido en cuenta, o casi nadie, la segunda tampoco, y es que la mayoría de los españoles, mujeres y hombres, incluidos los soldados que tuvieron, eh, que, tuvieron que ir al frente, la mayoría no quería la guerra, no quería la guerra. Como no hay tiempo, solo puedo contar otra anécdota. Creo que sí. Bueno, disculparán ustedes que me tenga que ceñir a un solo caso. Eh, quizá muchos de ustedes hayan oído que una de las características de la, o de las singularidades de la guerra civil es que había multitud de <coughs> proyectiles que no explotaban, sobre todo bombas de la aviación que no explotaban. Y eso se achacaba pues, a, una, a que fue un, una guerra... En, las que, en la que se experimentaron las armas que luego iban a, eh, ya perfeccionadas, iban a emplearse en la Segunda Guerra Mundial. Fue así, sin duda, fue así. Solo que en los archivos militares, no hace más de… Oh, la vida pasa muy rápido y a lo mejor, <ríe> lo que yo recuerdo como de hace dos años, hace cuatro o cinco, en una tesis doctoral… Yo descubrí, me descubrió en la tesis doctoral, lo que había descubierto el doctorando, que eh, había hecho, la había intentado centrar en la reaparición de la guerrilla ¿eh? en los dos bandos, especialmente en el republicano, pero también en el bando nacional. Y lo que encontró en la documentación, aparte de la guerrilla, que se guarda en los archivos militares españoles, perfectamente, eh, o sea, es una documentación muy abundante, es que en, en la misma sección habían incluido la cantidad de una, una cantidad, eh, no todas, una, una muestra suficientemente evidente, suficientemente clara, elo, elocuente, querido decir, de las, los papeles escritos que aparecían en las bombas no explotadas, en uno y en otro lado. Y eran papeles donde eh, el que la hubiera armado decía cosas como de esta bomba no tienes nada que temer, eh, esto no se ha hecho para matar, etc. Lógicamente cada uno de los que se decidían no solo a jugársela en los dos bandos, son papeletas aparecidas en, en, las, bonda, banda, en las bombas de los dos bandos, los que se decían, se decían a jugarse el tipo, montando mal las bolas, las bombas, las bombas, para que no explotaran. Hombre, no iban a escribir un texto. Es decir, ya hacían ya, ya hacían bastante con eso, pero bastantes escribieron un texto solo de las papeletas que aparecían que encontró el, el doctorando. Él no lo puso de relieve. A mí me llamó la atención que solo una tenía un matiz ideológico de carácter político decía estos fascistas me han obligado a hacer esto, ¿eh? pero no temáis nada. Todas las demás no hablaban ni de fascismo, ni de cristianismo, ni de catolicismo, ni de nada. Sino que de, de, de lo que te caiga nuestro no temas que no te va a pasar nada. Bueno, me parece que eso, que eso es una, será otra anécdota, yo creo que eso ya no tiene la cara, el, el, el carácter de anécdota, eso es verdaderamente una, una, eh, un dato a tener en cuenta de, de una actitud que sin duda no se ciñó, bueno, lo afirmo porque lo tengo sobradamente documentado, no se ciñó en ninguno de los dos bandos a... Eh, boicotear la fabricación de bombas, sino a responder, a dar una respuesta que conscientemente o no era una respuesta propia de la cultura cristiana, por tanto cristiana, eh, a la situación en la que vivía, eh, en la que tenía que hacer frente. Me tienta decirle, contarles el, el, el panorama de de brochazos que encontraba a lo largo de los años sobre este tipo, pero tengo que pasar. Acaba la guerra, pero acaba la guerra con lo que acabo, eh, con la característica que acabo de decir, que es una guerra a la que regresan eh, multitud de españoles que no querían haber estado en el frente y que por tanto reniegan de lo que ha sucedido, junto a otros españoles que eh, regresan entusiasmados de que han ganado la guerra y de que y considerándose verdaderos héroes y a lo mejor habiendo sido héroes. Mm, y ahí empieza, ahí empieza lo, la respuesta más directa a, a lo que nos proponían, que es esta de la... De la mm, de las consecuencias en el catolicismo español. El régimen fue una superestructura pues, política, institucional, digamos, política, evidentemente, una superestructura sobre algo diferente que es la sociedad española o la comunidad humana española, ¿eh? el país eh, llamado España, con sus enormes... Eh, diferencias es una estructura que respalda totalmente sobre el papel y en la medida en que los católicos de esa estructura pueden en la realidad lo que quiere Roma y aquí Alfonso Botti te he quitado el título de profesor en este caso Así que desde ahora te llamo Alfonso, como te he llamado toda la vida. <risa> Así que lo que ha dicho Alfonso lo voy a decir yo de otra forma. 1944, ya hemos pasado la guerra. En sus alocuciones, eh, Pío XII habla de los cada vez de uno de los problemas del mundo en que vive. 1944 dedica una alocución a la democracia. Eh, en esa locución, que es una joya por su significación, aparecen dos eh, cosas, una muy importante para todos y la segunda para algunos, concretamente para los españoles. La primera, la democracia, dice, bueno, eh, se ve venir que la democracia va a ser muy importante eh, al acabar la guerra. Está diciendo, va a perder la guerra Hitler... Y la, la presencia de los Estados Unidos, entre otras cosas, va a imponer lo que ellos llaman democracia, por otra parte. ¿eh? Lo que, se, lo que, eh, lo que el, los Estados Unidos se fragó en el siglo XIX con el, y se le dio el nombre que Aristóteles, Rousseau, no hubieran de ninguna manera admitido que fuese una democracia. Que es la el sistema representativo de partidos. Y dice, bueno... Y la Iglesia no tiene nada contra este sistema, lo único que tiene que ser así. Y lo que describe es un Estado católico, representativo, pero totalmente confesional. ¿Eh? Totalmente confesional. El, el segundo dato que incluso tengo que reconocer, que a mí me dejó um, un poco perplejo, porque, hombre, esto ya me parece excesivo, es que añe, añade... El Papa, al final, una pequeña glosa diciendo, y quiero dar las gracias expresamente a los gobernantes católicos que están, eh, no dice que estén creando democracias, pero que sí que están creando estados, eh, digamos, como es debido, estados de corte inspirados en el, en el mejor cristianismo, en tal, tal, tal España, tal tal tal en la locución sobre la democracia ¿Eh? qué quiere decir esto nos guste o no nos guste o no el régimen de Franco en conjunto se ajustó a lo que quería Pío XII de un régimen político y, y, y, sin duda admitía otras variedades no digo que solo lo quisiera así pero el régimen de Franco, para Pío XII, fue un régimen como debían ser los regímenes católicos. Lo empezó diciendo eh, antes, ya lo, lo, me parece que lo ha, eh, lo ha comentado Alfonso, eh, y desde bueno, a partir de ahí en, en muy numerosas ocasiones. Yo no voy a pasar en lo que voy a decir, que ya no va a ser mucho, es pues, imposible, del año de la muerte, del, del, del tránsito de Pío XII a Juan XXIII, porque aunque la guerra sigue teniendo consecuencias después de ese momento, es obvio, hasta hoy mismo, sin embargo ya intervienen ahí otros factores, entonces la revolución cultural que supuso... Eh, en distintos sentidos, en, en, en, el, en, el, en el catolicismo, el concilio Vaticano II, y luego la interferencia de, la, de, de, de mayo del 68 en la reinterpretación de, de, incluso del concilio y en la idea de, de pasé el concilio, eh, superar, de sobrepasar el concilio. Eso ya es, es otro mundo, distinto. ¿Qué supone... ¿Qué hay detrás de esa actitud de Pío XII? Hay una eclesiología. Y esa eclesiología fue abandonada, marginada, sustituida por otra, en el Concilio Vaticano II. Es decir, esa e eclesiología a los católicos de hoy, yo pienso que a casi todos los que haya en la sala que sean católicos, a mí mismo, me parece una eclesi eclesiología no solo insuficiente, sino incluso en algún detalle equivocada, pero era la eclesiología la que se había llegado en el desarrollo teológico en aquellos momentos, sencillamente. Y esa eclesiología, en el caso de, de Pío XII, tenía una enormemente fuerte, eh, un enormemente fuerte carácter jerárquico. A diferencia del pasado... De, no digo de los últimos pontífices, pero sí de, del siglo XIX para atrás, al menos, y también de parte del XX, eh, Pío XII reconocía el papel de los seglares, eh, o de los laicos, en el apostolado en la evangelización, lo llamaba el apostolado, pero añadía lo que durante siglos jamás se añadió, jerárquico. Laicos tenían que actuar a las órdenes de los obispos en la tarea evangelizadora. Y el gran instrumento era la acción católica. ¿Cuál fue el resultado de eso en España? Una acción católica infinitamente más débil que en Francia, Bélgica, Italia, etcétera, etcétera, o Alemania a pesar del esfuerzo enorme que se hizo. ¿Por qué la acción católica española no consiguió una fuerza semejante a la de esos otros países? A mi juicio. Porque en la cultura española había, en la cultura católica española, en la forma de vivir la religión, había un sentimiento quizá más agudo que en otros países, de distanciamiento de la jerarquía. Es decir, yo voy a misa porque soy católico, pero el obispo... Es que ni siquiera pienso en lo que dice el obispo, ni me entero de lo que dice el obispo. Eso, eso llevaba a, a actitudes... Eso tenía una doble, una doble, un doble filo. Llevaba actitudes... No, evidentemente incorrectas, ¿eh? pero que se daban y se toleraban. No digo que se permitieran abiertamente, sino que recibían el silencio. Dependía, como en el régimen tantas otras cosas, del libre arbitrio, o sea, de la arbitrariedad de las personas que podían cortar ese comportamiento o no. Pero eh, lo que voy a decir ahora lo he presenciado en mi niñez tantos días, tantos días y en tantos sitios rurales, que nadie me lo puede negar, cuando llegaba el momento del sermón, los varones que estaban en el coro, porque no querían estar abajo, bajaban del coro, salían a la puerta de la iglesia y se enfumaban un pitillo mientras el cura hablaba desde el, el púlpito que entonces se eh, Alguien se ve que, porque sucedía, yo lo recuerdo como algo enormemente rígido, o sea, algo, debía ser que alguien cuando acababa el cura hacía algún sonido o algo y entonces volvían a entrar. El cura, el cura no era tonto, el cura lo veía. Bueno, yo vi los suficientes docenas de casos <ríe> en los que el cura simplemente... Lanzó su sermón a los que se habían quedado y más las, todas las mujeres, porque las mujeres, por supuesto, ni una se salía, no ya a fumar un pitillo sino a, a esto. Es decir, cuidado que estamos hablando de ese, eh, de ese catolicismo. He dicho, es un catolicismo ese que a mi juicio tiene una notabilísima ventaja que tiene que ver con el fracaso de la acción católica. Eh, pero que no es consecuencia de la guerra, sino que la guerra, la victoria de Franco, permite que continúe, ¿eh? como una tradición. Cuando empieza el brochazo, porque otra vez no puedo dar otra cosa, a ponerse de manifiesto? En los años 40 del siglo XIX, en los años 30, en realidad, es cuando... Eh, me parece haber comprobado en prácticamente en todo el mundo católico, y, y eh, sí en, el mundo, en este caso hay que hablar del mundo católico en concreto eh, las cofradías desaparecen con la revolución liberal, las desamortizaciones eclesiásticas, las cofradías quedan sin medios económicos ni, y muchas de ellas sin, sin el altar del, del, de la iglesia conventual en la cual, en el cual apoyaban sus actos y desaparecen en España, en los años 40, llevo años recogiendo datos, bueno, cuando aparecen, porque la búsqueda exigiría es buscar una aguja, una aguja en un pajar, a partir de los años 40 del siglo XIX, sin que haya encontrado ni una sola incitación pastoral de obispo ni de cura ninguno a que suceda así, en las parroquias empiezan a reorganizarse las cofradías hasta el día de hoy. Esto sucede en todo el mundo hispano o en casi todo el mundo hispano y en el mezzogiorno italiano, curiosamente, donde España o los, los reyes de España, de Aragón en concreto, tuvieron una mayor, una larga implantación. Ahora, ¿a qué obedece eso? Tendría que remontarme... <risa> Permítanme dejarlo aquí, porque, porque, pero que es una característica del, del, catolicismo, del catolicismo hispano, no cabe duda, hoy, hoy no hay cofradías más que en los países hispanos y en el mezzogiorno de Italia. Hoy las procesiones de Semana Santa solo las hay en el mundo hispano y en el mezzogiorno de, de Italia. Bueno, habrá sin duda alguna excepción, porque a eso le doy importancia, bueno, para avalarme les diría que mmm, alguien me contó una vez, no lo he podido comprobar, que Juan Pablo II dijo a los obispos o a algún obispo español: "Ante todo, preocúpense de que se mantenga la devoción a María y de que sigan teniendo vida las cofradías." Juan Pablo II. ¿Por qué? porque era el entramado asociativo, es decir, en términos sociológicos, lo que articulaba la sociedad española. No he querido remontarme al siglo XVII. Es que hasta el siglo XIX en España toda forma de asociación, que no fueran los gremios y las cofradías, estaban prohibidas. Necesitaban la autorización expresa del de organismo competente yo me pregunté, antes de saber esto, al principio de mi, de mi formación como historiador, cuando leí la historia de cómo aparece la primera sociedad, la Vascongada, de amigos del país en el siglo XVIII, y eh, la autorizó el Consejo de Castilla, que tiene que ver el Consejo de Castilla en, en crear la sociedad de amigos del país, porque la legislación española desde el siglo XVI... ¿Eh? eso está recogido en la, en la novísima recopilación, están las leyes todavía, eh, prohibía todo tipo de bando, liga, aso, no decía asociación, se refería a los bandos de las ciudades, de los tanto, tan, tantos problemas se crearon en, en medio Europa, en los siglos XIV, XV, XVI, eh, acabó en el XVI, pero los jueces españoles, hispanos, en realidad, lo interpretaron en un sentido lato. En la iglesia española de los siglos XVI, XVII y XVIII, y creo que debía haber terminado ya, me he pasado un minuto, no hay apenas sínodos. Es decir, el obispo no se reúne con los curas. ¿Eh? Hay únicamente los sínodos imprescindibles para la aplicación del concilio de Trento. Y muchos de esos sínodos, si ustedes miran en el diccionario de historia eclesiástica, por ejemplo, seguro que pueden hacer, un, no digo que aparezcan pero haciendo un rastreo, de los sínodos convocados para aplicar el concilio eh, de Trento, que les recuerdo es de mediados justo de los años 40 del siglo XVI, se celebran muy entrado el siglo XVII. ¿Por qué los obispos españoles no reunían a sus curas? No me lo pregunten. Pero lo que sí que le digo es que no reunían a sus curas. Eh, debo, debía haber acabado ya, pero ¿por qué doy importancia a esto y, y ahora sí acabo? Porque tiene que ver, tiene que ver con algo que estaba en la cultura probablemente a la cultura occidental, en, en, en, una fase, en esa fase anterior, digamos, en que las raíces cristianas estaban más, más vivas, se veía y se creía en Jesucristo y en las consecuencias de creer en Jesucristo como en una historia, no como en un código de conducta moral, el legalismo moral entra en los países católicos por influencia del puritanismo protestante, para decir, nosotros también somos moralmente recto, rectos, con el jansenismo a partir del siglo XVII. El, la sobrevaloración de lo sexual eh, forma parte de ello, pero la sobrevaloración de lo sexual, lo he estudiado, no se plantea, no triunfa, digamos, el puritanismo en ese terreno tan concreto y tan importante en España hasta finales del siglo XVIII. Hay que decir que los países menos influidos, esto está comprobado ¿eh? por los especialistas, menos influidos por el hansenismo y, por tanto, por el legalismo moral, eh, son Italia y España. Eso es, está estudiado, vamos, no, no es problema que lo diga yo. Es decir, creo que la ahora ya no, porque ya estamos en, más allá de la civilización de la imagen, pero durante siglos la referencia plástica que ha tenido de lo que es el cristianismo la gente que ha habitado eh, los países hispanos, y desde luego desde los años 40 del siglo XIX, ha sido un relato de la pasión. Pero un relato histórico, no un código moral ni un tratado teológico. No somos conscientes de la joya que es esa manera de concebir el cristianismo. Y aquí lo dejo. Bueno, eh, es tardísimo, pero, pero bueno, si alguien quiere plantear una cuestión... Eh, Eulalia, por favor, el micrófono este que hay aquí. Este ya tiene pilas nuevas. Eulalia, cuando quieras. Sí, eh, bueno, eh, muchísimas gracias a... Alfonso Botti por, por mirarnos desde fuera, siempre la perspectiva que se tiene un país no eh, desde fuera o de cualquier otra eh, cosa es, es, es muy importante porque esa distancia realmente da, da mucha objetividad. Me ha parecido magistral el, el análisis que ha hecho cronológico de, de los hechos y vamos me gustaría poder eh, leer todo lo que tenga usted publicado, porque me parece absolutamente magistral y muy explicativo de muchas cosas, que efectivamente en la historiografía que abunda tanto, el tema de la, del Vaticano, de la Iglesia Católica, etc., eh, como factor esencial en, de, de, la, de la gestación, de la conspiración, de la guerra civil y de, y de la posguerra, en realmente eh, está, está siendo bastante, bastante olvidado. Por otra parte, eh, realmente yo eh, como ciudadana eh, española, nacida en los años 50, eh, realmente pues, pues sí, fui bautizada como porque era obligatorio, eh, sin fe de bautismo, sin fe de bautismo no, no podías acceder ni al colegio, o sea que realmente... A mí me cuesta trabajo eh, eh, que se pueda mantener todavía en el siglo XXI esa tradición que ha sido tan impuesta, a veces a sangre y fuego, per perdónenme que lo diga así, pero efectivamente eh, eh, hay muchos católicos eh, pues simplemente nominalmente porque la, bueno, la dinámica social así lo establece. Eh, se habla de anticlericalismo de la Segunda República Española. La, la, la, la Constitución del 31 plantea una constitución laica, no anticlerical, laica. La Segunda la República se convierte en anticlerical cuando la Iglesia Católica toma una postura beligerante contra ese laicismo. La Iglesia Católica no quiere perder la, su poder de transmisión ideológico a través de las escuelas, eh, ni por supuesto el poder económico que eso, que eso supone. La Iglesia Católica en general, salvo anécdotas, podemos recoger una serie de anécdotas, ¿no? ha estado al lado de los poderosos y así yo creo que, que lo, lo ha percibido, se, percib, se percibía por parte de, de la gente eh, en los años 30. Incluso posteriormente. Y, y luego, claro, en la posguerra, pues tenemos casos pues eh, de unos, unos orfanatos cruelísimos, unas cárceles y unos campos de concentración, unos, unos eh, campos de trabajo forzados, etcétera, con la bendición de la Iglesia Católica y con personal, con monjas a, a cargo. Pues de, de, de, de, de cárceles de mujeres y, y, claro, casos salvajes o no salvajes, pero sí mmm, dolorosísimos, trágicos, ¿no? pues como Matilde Landa, que eh, la presionan tanto para que se bautice, que por fin, por fin admite ser bautizada, pero justo la mañana antes de ser bautizada se suicida. Eso seguro que lo sabe usted, porque piensa que ha claudicado ante sus propias ideas. O sea, que me parece que, que realmente hay un catolicismo más nominal. Hoy día, incluso, yo sé que usted no ha llegado a, a, al 2019, pero hoy día el, el número de, de feligreses que, que asisten a las parroquias es mínimo. Y, y los matrimonios y demás ceremonias católicas están muy, muy, muy a la baja y no justifica eh, realmente ese poder que sigue teniendo la Iglesia católica y que viene, de alguna manera, ya antes de, de, del franquismo, al que se le ha llamado nacionalcatolicismo. Eh, eh, vale. Vale. muy bien. Perdón por... más que nada por hora. Muy bien. Ismael quería hablar, luego pasaré. él. no. Sí, pero es muy tarde. Eh, yo solamente una pregunta para los dos, que se ha, hemos, hemos oído de pluralidad del catolicismo español, que se ha concretado más Cataluña, País Vasco y el resto de España. Hemos oído de pluralidad de actitudes en la Santa Sede. Hemos oído de comportamiento desigual eh, de acción católica en España y en otros países. Yo, mi pregunta es... Eh, política. Tiene que, algo que ver con la política. Tiene algo que ver con las culturas políticas. No hay diferencias en el nacionalismo español pare, en el catolicismo español parecidas a las que hay en Francia con dos claros líneas de catolicismo en Francia enfrentadas, esto no pasa en España. ¿Y si pasa en qué medida? ¿Y en qué medida influye esto para que no haya una nación católica más poderosa? más articulada y más concorde con los principios democráticos. Bueno, pues, pues estas dos preguntas, Un preguntón, ¿no? ya, ya. Con, con la brevedad de la hora, porque sobre todo la segunda pregunta, me parece complejísima. Pero, ¿qué? Alfonso. Ah, me toca sí, sí, sí. Ismael, ya no te quiero después de esta pregunta, ¿eh? No, no, es que tampoco, no. hace tiempo había los juboxes que ponía la moneda y te salía la canción. Es que <ríe> hay que pensárselo. Eh, bueno, la, la verdad que no sé cómo contestarte. ¿eh? El, el, la, la diferencia que hay entre el catolicismo, eh, es decir, catalano, vasco y, y el de otra región de España, es que en, en, en Cataluña y en el País Vasco se vincula a, al tema nacional. Y vinculándose al tema nacional está en contra del nacionalcatolicismo, que un, es que un nacionalcatolicismo basado sobre la historia de la España imperial, de la Castilla, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso en el, en el País Vasco hay un eh, nacional nacionalcatolicismo escaldún, porque tampoco es el esquema es especular, ¿no? El problema es que el catolicismo vasco, part, que es un, un catolicismo antimoderno y, y clerical y confesional, a partir del, del 33 y 34 evoluciona en plan demócrata cristiano hasta el punto que es luego uno de los partidos que forma parte del, del grupo europeo de la... Internacional de la democracia cristiana, ¿no? Entonces la política, si la pregunta era cuál es la relación con la política, la política pinta mucho porque influye, influye. Hay que decir al mismo tiempo que eh, el catolicismo vasco es un catolicismo muy tradicional, o sea, eh, junta una, una visión democrática por vía nacional a la cual llega por, por, por su nacionalismo con una actitud medianamente tradicionalista en el plan religioso. Justamente porque el objetivo del nacionalismo vasco es conseguir una legitimación cuanto nacionalista desde la Santa Sede, y no lo consigue nunca. Pero apostando para conseguir esta legitimación tiene que presentarse como muy disciplinado, muy ortodoxo. No hay modernismo religioso en el, en el, en el País Vasco, para entendernos, ¿no? Cataluña es diferente, mucho más plural, hay, hay tradicionalismo, hay actitudes de demócratas cristianas en los años 30 ya las hay, ¿no? con Carrasco y Formiguera, la Unión Democrática de Cataluña, etc. ¿no? Influye un poco, ¿influye que, que Influye muy poco el, el, el Partido Popular Italiano, por ejemplo pero hay relaciones ¿no? y yo, yo he estudiado esto para no tiene una gran influencia y además los historiadores eh, catalanes que estudian esto ponen mucha énfasis justamente por ser nacionalista y catalanista so, sobre las raíces autóctonas del, del catolicismo demócrata catalán no no te he contestado lo sé pero he hablado cinco minutos con esto <risa> por esto que es lo más fácil, bueno, lo más fácil es decir, eh, digo, lo de eh, qué tenía que ver con la política. Lo que yo he intentado decir es precisamente que el régimen, al ser una superestructura institucional que protege el catolicismo que quieren en Roma, es decir, el catolicismo culto, del legalismo moral, al suceder eso, eh, está facilitando que el catolicismo, la parte del catolicismo español que no sigue esos patrones eh, pueda desarrollarse, en definitiva, libremente, con una libertad social, no con una libertad en prensa ni cosa parecida, eh. Ahí habría que entrar, y empalmo con, lo, eh, con el asunto regional, claro, en las enormes eh, diferencias que hay. Que son diferencias muy significativas. porque Porque en la apostasía, digámoslo así, eh, a la que estamos asistiendo desde hace años, el catolicismo que peor ha resistido es el de Guipúzcoa y el de Navarra. Así de sencillo. No puede estar más claro. ¿Por qué? Porque eran las regiones más puritanas que se puede imaginar. En la playa de la Concha, en los años 50, ¿eh? cuando se usaban bañadores de una pieza, eh, bueno, no solo un topless, sino entero, pasaba un guardia municipal... Eh, a media mañana y otro al final de la mañana, o, otra vez al final de la mañana, vestido con uniforme y por la arena, era, era, era espectacular verlo, por eso se me ha quedado a mí en, la, en las pupilas, digamos, al ver eh, un, la concha llena de, de bañistas, mujeres y hombres, y un hombre con su, con su uniforme y tal, pasando allí, pasando... O sea, eh, más detalles en las fiestas de mi pueblo se me quedó grabado, grabado cuando lo vi, porque, porque es como para que grabado, un eh, día en el baile, baile agarrado, por supuesto, como Dios manda, eh, aparece una pareja de la Guardia Civil. Es decir, ¿qué había detrás de eso? ¿Que, no, no, que tiene que aparecer. Probablemente estaba en el protocolo de, de sus obligaciones. Y lo vi con estos ojos que que todavía aguantan, como pasando de una forma un tanto cachazuda, ¿eh? ¿eh? miran hacia las parejas, se ven una pareja y un guardia civil le dice, entendido el, el signo, supongo, no estén tan juntos, pero eso da la idea, da idea también de que de que había efectivamente una gran parte de los españoles que en el baile sí que se juntaban. Eh, es decir, que, que existía esa dualidad, cuidado, que es una dualidad que no tiene un límite eh, estricto, como se pasa del catolicismo culto al catolicismo popular, es imposible decirlo. Eh, pero quiero decir que, que esa, esa, eso, claro, que afecta, más bien... La política afectó, afectó o, o permitió que ese catolicismo cultural ¿eh? Eh, sobreviviera. ¿Qué ocurre? Que también consolidó el catolicismo culto, o sea, la influencia del régimen fue en la consolidación de ese catolicismo moralista. Si ojean, eh, Alfonso lo recordará porque lo habrá visto las prime los primeros temas de tipo, de tipo religioso moral que le llegan que, eh, a, al Cardenal Gomá, que hemos publicado en el, en el archivo, creo recordar que el primero es un informe de la Acción Católica Femenina, que esa sí había llegado a tener fuerza antes de la República, antes de la guerra. Eh, un, mm, un informe dirigido a Franco diciendo el nuevo régimen hay, tiene ya la oportunidad de acabar con lo que vivimos en la Segunda República. Y lo que describe es el problema del moralismo sexual. ¿eh? Y habla del de vestido y habla, ustedes es, es, ya hace años que se encontraban y que se dijeron que se han encontrado decir, varios bandos de de gobernadores civiles provinciales, prohibiendo ir, eh, salir a la calle a las mujeres sin medias. Esto es que se han encontrado, ¿no? se han, en, varios, en varias regiones se han encontrado. O sea, el régimen, tal como fue, sin duda fue un lastre para superar ese, eh, ese catolicismo moralista, pero que era el que imperaba en toda Europa y que procedía de una influencia protestante del siglo XVII, es decir, a cada cada palo que, que aguante su vela. Él no era el más puritano. Francia es mucho más puritana, el catolicismo me refiero, infinitamente más puritana que España. Porque en Francia hubo un jansenismo muy fuerte. ¿eh? Bueno, lo que usted eh, me decía es. A ver, ¿cómo puedo resumirlo? Porque, claro, esto ya se ha lanzado. Nos hemos pasado de hora ya. A ver. Yo creo que no me he explicado bien, porque, mmm, bueno, y en, parte, y en parte le voy a decir alguna cosa más que le va a sorprender probablemente, a mí me sorprendió enormemente, lo, lo digo, pero, pero la realidad es la realidad. Voy a empezar por esto. En los años 60, eh, un sociólogo eh, clérigo, un sociólogo francés, hizo un mapa de cumplimiento pascual en la Europa, en la Europa occidental, no podía hacerlo en otro lugar, de cumplimiento por, por Pascua, en la Europa occidental. Yo tuve que ver con eso porque, vamos, bueno, tuve que ver, quiero decir, que me enteré, porque... Me pidieron, es decir, en España había tan pocas estadísticas que me dijeron, tiene que haber más, y acudieron a mí y dije no, no, es que en España no había estadísticas. ¿eh? Y, y no se pudo completar como querían el, el mapa. Pero en ese, mamba, en ese mapa llamaba la atención, lo hablábamos eh, con los eh, que lo estaban elaborando, los especialistas franceses, Llamaba la atención, es que es una pena no tenerlo aquí para que lo vean, cómo el cumplimiento por Pascua en los años 60 del siglo XX era clarísimamente superior al resto, es decir, la mancha negra o, o decir, las, las cuadrículas de distintos niveles, se dibujaba una mancha negra, a ver si soy capaz de decirlo, eh, al revés, no solo en España, más bien en la, España, en la mitad norte de España, se dibujaba muy claramente un pasillo que iba desde el milanesado antiguo, eh, el norte de, de, de Italia, hasta Bélgica, pasando por el franco condado. Y recuerdo que un historiador eh, francés, Marie Hilaire, eh, ya murió, eh, me dijo… Fíjese usted que son los territorios controlados por Carlos V, donde había que ir a misa, claro, pero ¿qué revela el, que, el hecho de que esa, esa coacción, pero pregúnteselo usted misma, ¿qué revela el hecho de que esa coacción en 1960, Hiciera que libremente, porque ya había, no había coacción, en Bélgica había coacción. Yo estoy hablando, estoy hablando de Bélgica, el Franco Condado y Milán. Había coacción y sin embargo la gente seguía en esas regiones donde a sus ancestros se les había coaccionado, seguían yendo más a cumplir por Pascua. ¿Por qué? Porque se había eh, convertido en una cultura. ...en una parte de la cultura. Bueno, pues, pues entonces explíqueme cómo, por qué iban a cumplir por Pascua. ¿Daba casualidad? Decir, pues yo no lo creo así. Yo creo que hay que distinguir muy claramente entre cultura... ...y yo siempre he hablado en mi intervención de cultura cristiana... ...o cultura católica, no de fe cristiana ni fe católica. Hay que distinguir entre fe y cultura... Y recuerde lo que he dicho y no lo vamos a discutir. Métase usted en el, en el diario El Socialista, que es fácil, encuentra en internet bastante. ¿eh? Analice los artículos y luego me dice si eso es ideología marxista o es cristianismo desacralizado. Es decir, si lo que exigen los socialistas son o no virtudes cristianas o virtudes que se exigen. Usted dice que no. Bueno, pues ya está, pues no hay más. O sea, si la justicia distributiva para usted no es una, eh, no es uno de los elementos básicos de la doctrina católica, pues evidentemente estamos en total desacuerdo. ¿eh? Bueno, eh, hemos determinado, Yo lo siento, porque el que tiene un placer, porque, que se la pasado muy bien estos tres días, es un servidor. Eh, quiero acabar en, cinco, en, en menos de en dos minutos. Y sobre todo dar las gracias. Aquí esta clausura va a ser dar las gracias. Dar las gracias a los 16 profesores que aceptaron mi invitación prácticamente de primeras. O sea, yo les llamé o les escribí más bien porque fue por correo y dijeron que sí. Casi eh, lo que yo les dije y aquí ha salido alguno decía, bueno, Javier me dijo esto y tampoco era lo mío. Bueno, y lo hicieron y de verdad eternamente agradecidos por haber aceptado participar en este congreso que era un empeño mío. ...que empezó hace tiempo y que hace un año empezó a, a configurarse. Dar las gracias a ellos por estar aquí, por haber venido cuando han podido... hay algunos con esfuerzo para colocar sus clases y estas cosas que nos pasan los profesores. Dar las gracias también a, a todos los congresistas que han que asistido han estos días aquí... ...también a veces pues haciendo piruetas con el, con el tiempo y las obligaciones de cada uno... Eh, también quiero pedirles perdón por los errores que se han cometido, por los fallos que ha habido, por los cambios en el programa, por las cosas que hayan salido mal, que son imputables a un servidor que es el que ha estado detrás de, de todo, de toda esta organización y que, y que yo he hacer lo mejor que Dios me da a entender y creo que ha salido razonablemente bien. Y luego también dar las gracias a, a esta universidad que nos ha acogido, que bueno que desde el, primero, desde el primer momento me dijo que adelante con este congreso, que me dijo desde el primer momento que... ...que bueno, pues que, que lo hiciera como yo considera que debe hacerlo... ...aquí se ha hablado con toda libertad, se ha debatido, se ha discutido... ...se ha disentido, acabamos de verlo por última vez... ...y, y creo que se han, se han aportado muchas cosas... ...cada uno luego las trabajará o las en su cabeza y en su casa... ...y, y a lo mejor incluso se anima a seguir investigando en, en estos temas de la guerra civil... ...que queda, como hemos visto, muchísimo por hacer... ...y luego ya, de verdad que para terminar, porque hemos ido a comer... Eh, quería dar las gracias específicamente a algunas personas o algunas, anti, algunas instituciones, aparte de la universidad, que me han ayudado a que esto salga adelante. Al departamento de la OTRI, que tenemos aquí, la, organización de, la, la, la, la Oficina de Transferencia y Resultados de Investigación, que ha estado sobre todo Feliz Hub detrás de mí ayudándome en estas cosas. Al departamento de eventos, a la Mezquita y a, y a María José, que son las que han gestionado todos los coches, los billetes, todas las historias. ...para estar aquí, al soporte digital del, del Departamento de Promoción... ...que es responsable de esta imagen del Congreso... ...que discutimos hace unos meses... ...y que la diseñó José Damián Pecci... ...que es un genio que tenemos aquí de, de la imagen... ...a mí me, por lo menos me encanta el, el, la imagen del Congreso... ...desde que me la enseñó, no hubo, no hubo, no hubo segunda oportunidad... ...que es decir, la hizo y dijimos y aplaudimos todos y se eligió... ...y también a las personas técnicos los técnicos que en general... ...que están con las cámaras, con el sonido y que ahí están detrás dos chicos, Valeria y Daniel, que son alumnos míos de grado, pero no lo han hecho, no solo por eso, sino porque porque son becarios del departamento y, y ya está aquí al pie del cañón, ya la azafata, esta chica que han venido por aquí, Estefanía, que me venido por aquí. Pues era eso, dar las gracias para clausurar este congreso, muchas gracias por venir, espero que esto se mantenga, estos contactos que seguro que se mantendrán en el futuro, gracias por todo el conocimiento que han aportado, que nos han aportado, y bueno, y en los que puedan, pues vamos a ver si comemos, que ya, ya es hora. De verdad, que muchas gracias.